Rosario tiene 28 años y muy claras sus metas. Loma arriba y loma abajo anda por estos días en que los candidatos a diputados al Parlamento cubano recorren comunidades e intercambian con electores para conocer in situ problemáticas que les aquejan, anhelos y dudas sobre las diversas aristas del quehacer humano. Ella conoce que de resultar electa como diputada, esta no sería una tarea sencilla. La realidad de Lomerío es ahora más compleja debido a la intensa sequía que azota la zona. No obstante, manifiesta que enfrentará cualquier reto para, junto a los campesinos, ir en busca de soluciones que hagan más llevadera la cotidianidad en las montañas de la Sierra Maestra. Y ya al decirme, cuando me llaman, me dicen, no, me hace falta eh, eh, la biografía de la parte de la que tienes, aumentarla un poco porque vas a ser una de las candidatas a... a eres una de las candidatas a diputadillo, yo... yo no, no puede ser, sí, sí, sí, tú digo yo, ay Dios mío, entre tanta joven Rosario, candidata, eso es un orgullo, eso para mí es algo, es un regalo que me ha dado la vida, y expresar lo que mi pueblo siente, transmitir el mensaje que mi pueblo eh, me confió, es algo que para mí es un orgullo. La joven es instructora de arte, imparte clases de danza a medio centenar de niños de esta escuela primaria, ubicada en San Pablo de Yao, municipio montañoso de Bueyarriba, sitio en que también atiende una brigada artística perteneciente a la secundaria básica. ¿Qué te parece la profe de danza? Uf, me parece muy buena, es especial y nos enseña y nos educa mucho. Ella es buena, nos enseña cosas nuevas. Y a través del, del baile ap eh, aprendemos muchas cosas. Lo que más yo disfruto trabajar con los niños, enseñarles lo que es la, lo que es darles los talleres de apreciación, creación, darle los talleres de creación, de enseñarle la historia de la danza, lo, los antecedentes históricos, de enseñarle los pasos básicos. Eso es lo que más disfruto además. Trabajar con los niños es algo, es un privilegio, es algo bello. Rosario nos dice que pone todo su empeño en hacer mejores los días de cuantos le rodean. Sabe que en lo adelante sus jornadas podrían necesitar más horas para cumplir con sus compromisos y responsabilidades. Pero afirma que sabrá cumplirlas sin abandonar nunca la enseñanza del arte danza. En Gran Maya, Keline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.